Llegó la, Llegó la hora de jugar. Hora de jugar, jugar. MCD, sí, sí, sí. El imparable. El imparable. Amiguito, ¿quieres un globo? ¿Te crees muy grandecito? ¿Tienes cara De bobo? No importa si eres chico o Grande, yo no escojo, sacaré tus Temores mirándote a los ojos Si vas por la vida, caminando Por ahí, ten mucho cuidado Si estoy frente a ti, aparezco Por las noches y vas en Halloween Me llaman Pennywise, el payaso Bailarín, muchos dicen que Soy una leyenda, acércate A mí, deja que te sorprenda Me encanta asesinar a los niños Inocentes, o oh, de un mordisco marcar mis dientes este es el mejor momento para aparecer en el parque de diversiones los voy a comer qué pasa si entras al castillo del terror y si juegas conmigo serás el ganador ten cuidado niño no te vayas a perder si pierdes este juego no podrás volver así que no te atrevas a enfrentarme porque a mí nadie puede matarme en este Halloween no te vayas a dormir, porque en la tele también puedo salir. Venga, chicos, que quiero jugar. En el multicosmo los haré flotar. Ya llegó el Halloween, ese 31, no te atrevas a salir. Si te descuidas, puede ser tu fin. Ven afuera para que seas mi festín. Ya llegó el no te atrevas a salir. Si te descuidas puede ser tu fin. Ven afuera a para que, que seas mi festín. ¿Te puedo crear? Alucinaciones. O dejarte con muchas confusiones, pero también irme de vacaciones, para componer estas canciones, algunos pensaron que me habían eliminado, otros creen que soy un mal recuerdo del pasado, pero de algunas coreas ya me he encargado, espero que tú no me hayas olvidado, yo solo soy una criatura inocente, algunos me dicen el payaso sonriente, es que acaso no puedes ver mis dientes? Ven acércate y así lo siente Una puerta tendrás que escoger Hoy me siento generoso, ¿lo puedes creer? Entra en una y podrás volver ¡Ja, ja! Inténtalo, no tienes nada que perder En la puerta 1 te saco los ojos y no volverás a ver En la puerta 2 te arranco las piernas y no podrás correr En la puerta 3 me como tus manos y te quedas sin coger Vamos a arriesgar, te prometo que no te comeré